Hola mi gente buen día de internet. Este video lo, lo hago más que todo como un aviso para el canal. Y es que resulta de que en la cuarentena yo no puedo grabar videos. Y sí, lamentablemente en mi país estamos en cuarentena y ya saben cómo es la situación. Así que no creo alargar No quiero alargar este video solo ya que quiero avisar. Y bueno, en sí a lo que vengo es que pido disculpas por no haber subido mucho contenido en mi canal, aparte de que no se me acaban las ideas y bueno pues este y pues muy pronto cuando ya esto termine, aunque creo que ya se va a terminar la cuenta y se va a alzar eso creo, ojalá, eh, voy a tratar de subir contenido un poquito más seguido semanalmente y bueno habrá nuev mis nuevos este, asistentes con voz real no no voy a utilizarlo cuento bueno solo en el niño rata sí ese güey pero en eh, sí muy pronto volveré con más contenido en el canal con más temas de qué podemos hablar y Wea. Así que les diría que se suscriban al canal Y bueno pues por mientras está algo muertito Pero como digo No les prometo nada de subir videos acá la próxima semana Pero sí muy pronto, muy pronto si sí, empezaré a subir videos ya más seguidamente Y bueno más que todo eso es todo Lo que quería avisar Así que no se sé olviden suscribirse Darle like Y bueno Eso es todo más que todo Porque quien hace esa de wea de compartir ¿no? Pero bueno, yo me despido con ustedes Aquí su tío Nievecito El tío Yuki Se despide, bye